Y les sugiero a todos ustedes leerlo. Porque en el libro lo que está en el fondo es un gran esfuerzo por captar todos los ángulos, todos los momentos, todas las tensiones, las pasiones, las definiciones duras y difíciles que Patricio Elwin tuvo que enfrentar en su vida. Patricio Elwin no le pertenece ni a los humanistas cristianos ni solo a la concertación. Su legado le pertenece a todos los chilenos y chilenas. Todos podemos sentirnos orgullosos de él. Y después que lean el libro van a volver a respirar por sobre el mal ambiente que actualmente existe. Su vida ha sido la aventura de responder constantemente a la pregunta de en qué podía servir el país. Quiero invitar a todos los que dejaron de creer, a todos los que miran a la política con desconfianza, que miren la vida y obra de Pachizo Elwin, el testimonio de coherencia de vida, porque estoy seguro que después de leer este libro van a volver a creer y van a entender que vale la pena jugarse por los ideales, que vale la pena dar testimonio en lo público.